Te desan las adversidades Si sí, la vida no quiere sonreír Si sí, está sí, la promesa Y yo sigo estando aquí Abre el cielo para ti Aquí tienes mi pecho y aunque no puedas verme tendrás un milagro hecho Cuando parezca al final y no encuentres una solución Cuando las lágrimas corran por la desesperación Puedes mirar al cielo, tendrás mi mano extendida Cuando sienta que tocas fondo y desecha tengas tu vida Puedes contar conmigo aunque me hayas rechazado Aunque te hayas olvidado y la vida te golpee Me llevaré tu miseria, esa que tanto duele Esa que te despele y no te permite y las ganas de vivir cuando quieras morir Porque la vida no ha sido buena Recuerda que soy tu Dios y te libraré del problema Cuando se vaya la paz, pídelo y traeré la calma Yo soy Jesús, el que del mal te salva Clama a mí, responderé lo que pida tu alma Pero te noto ocupado, te noto cansado y la verdad me tienes a un lado Vives preocupado en que la vida es complicada, poco amor, tanto odio Eso no conduce a nada, la vida es una oportunidad y la estás dejando pasar Te alejas de la gente y dices que no hay amigos y a quien quiere ayudarlo Miras como un enemigo, quiero cumplir mis promesas, que alces la cabeza No mires para abajo tu Mírame, aquí estoy Yo no me he ido Mírame, aquí estoy you. Yeah.